Pero, hey, esta solo es mi opinión. Oye, pero, pero ¿tu opinión es negativa o, o es positiva? Oye, sí, e, y, ¿tu opinión es, es destructiva o es constructiva? Ah ¿Y si no te quiero escuchar, porque no me importa tu opinión? Oye, ¿y si a mí me gusta el lado de fresa? No, si no, no, a